Tras las continuas denuncias recibidas por el abandono de los solares baldíos en esta ciudad, Julio Lizardo, director de Ornato de San Francisco de Macorís, afirma se debe aplicar consecuencias a los propietarios. Sí, mira, eh, eh, con respecto a los solares baldíos, eh, yo entiendo que ha habido una debilidad eh, de antaño y tal vez nosotros por... Por, por estar en el día a día, en esa parte no hemos trabajado de la manera correcta. Aquí tiene que haber un régimen de consecuencias. Hay leyes que facultan, pero son un poco ambivalentes. Eh, y hay que regir en ese sentido. Yo entiendo y siempre lo he entendido de que llegamos aquí, que debe de hacerse una ordenanza eh, en tal sentido, aprobada por el Consejo de Ridores para que tenga sustento legal. Lizardo dijo que propietarios de solares desconocen incluso cuáles terrenos le pertenecen, lo que genera el descuido. A veces por, por solicitudes de la comunidad de nosotros vamos y resolvemos porque no se sabe quién es el dueño, porque aquí hay una situación que se da en San Francisco y en la mayoría de ciudades. Aquí hay personas que compran solares, tienen 10 y 15 años con ese solar y ni ellos saben ¿Quién es el dueño del Solar? Giovanni Cordero, NTN, su noticiero regional.